¡Hola! ¡Hola! ¡Bienvenidos a Lightspeed Spanish! ¡Bienvenidos! This is a video cast number 46 for advanced, advanced speakers. And today we're talking about languages. Oh, other languages. Languages in general. Ok. Mm. Entonces, nos vemos en la segunda parte. Cintia. Sí. Tú hablas idiomas, ¿verdad? Yo hablo idiomas. Sí. ¿Cuántos idiomas hablas? Eh, dos. Uh -huh. eh, y dentro del español también entiendo murciano y andaluz. <risa> <risa> que son como dialectos, ¿no? Y dentro del inglés entiendo el yori. Entonces es, es, es otro idioma, realmente. Son cinco, son cinco idiomas, ¿verdad? Ahora, entonces. Sí. En tu opinión, entre el español y el inglés, ¿cuál oh. es el idioma más difícil de aprender? Depende. De. Depende de tu idioma natal. Por ejemplo, para un portugués ...español es mucho más fácil de aprender que inglés. Claro. Para sí. un italiano, español es más fácil de aprender que inglés. Uh -huh. ¿Y para... para un alemán, quizá, no sé, inglés más, más fácil. No sé. No sé. A lo mejor... Depende de, de tu idioma natal. Sí. Uh -huh. Claro. Pero en tu experiencia, por ejemplo... Imagina que, que no tuvieras ningún idioma, ¿vale? Sí. Y tuvieras que empezar desde cero. Sí. En tu opinión, ¿cuál cuál sería el, el, el idioma más difícil? A la larga, a ver, para empezar, el español. Más fácil. Para empezar. Más, más fácil, fácil al empezar. Porque es. es... Es fonético Se puede entender mejor Pero quizá a la larga Es un poco más complicado Porque mm. tiene más tiempos verbales Vale El inglés, para empezar, es muy difícil El, el inglés es como una cuesta primero Y luego más fácil Ajá. Y el español es así Sí. Un poquito, Cada vez un poquito más difícil Luego ya mm. también tiene un, un patrón Claro Pero el inglés es... es Totalmente una cuesta al empezar, es muy difícil Porque no es fonético Y eso no ayuda Porque todo está de otra manera Escrito, la, la mm. posición es diferente Sí, sí. Eh, Porque tenéis verbos auxiliares Que nosotros no tenemos El does Correcto, sí will", would", los, helping el, verbs, eh, ¿no? los helping verbs eh, Que nosotros no tenemos Entonces sí. eso es complicado Para nosotros, muy complicado sí Sí, sí y no, ni mencionar los phrasal verbs, eso ya es, eso... No eso vamos es, a mencionar, Cintia, los eso phrasal, ya phrasal verbs, ¿no? No lo, De no. por sí, eso es, vamos, un challenge. Sí, <risa> correcto. <risa> un challenge. <risa> y challenge. Y, chaleco de peligro. Eh, en tu opinión, cuál, ¿cuál es el idioma, no sé, más más fuerte? que hayas oído el idioma más por ejemplo más agresivo más pues a ver agresivo va a tener que ser el alemán pero también el chino ah, uh -huh. wow yo no sé si discuten o no están discutiendo pero siempre suena como si estuvieran gritando discutiendo ¿No? Vale. Cuando hablan... Sí, ajá. ¿cómo, ¿Están discutiendo o es eh, la conversación normal? Joder, de lo que eh, pensaba, de los españoles también. También, ¿no? también, también. Joder, ya. Me cago en tu puta madre. No, está bien, todo está bien. No, somos amigos, somos amigos. ¡Cabrón! Sí, es, es verdad, es verdad. Hijo puta. Es verdad. Y luego piensas, bueno, eso será en España. No, vas a México y es igual, ¿no? Argentina. Sí, sí, sí. Yo recuerdo que, que eh, Cintia un día eh, yo había hecho algo y me, me dijo, hijo de puta. Y yo, joder, qué mal hablas de ella si es verdad. Hijo de puta. <risa> que eso es mentira. Es lo que pasó. Eh, pasó y lo registe, Cintia. Eso es mentira. No, Hay no. una diferencia muy gran, grande entre hijo puta e hijo de puta. Claro. Ahí lo dejo. <risa> Vale. Eh, tu familia. Eh, ¿Hay miembros de, de tu familia que hablen otros idiomas? Mm, mm, eh, tu hermana. A ver, otros idiomas aparte de inglés. No, no, no. Ah, eh, mi aparte. hermana habla inglés. Sí, mi hermana habla inglés. Habla bien, sí. Eh, mis padres están estudiando inglés. Sí. Hablarlo ya sería <risa> Es otro decir nivel. Mucho, ¿no? Pero están aprendiendo, lo, lo hacen muy bien, ajá, lo hacen muy ajá. bien. Y mi prima Leticia habla catalán. Ah, sí. Eh, a, a, ¿Aprendió catalán de, de su marido? Su ex. ¿Aprendió catalán? Sí, bueno, vivió... Oh, sí, claro, de su, de su ex, ex marido. Uh -huh. Aprendió catalán. No sé si todavía lo practica o no, pero mm. hablaba catalán. Sí. ¿Y qué más? Ya está. Uh -huh. Y mi, mi eh, sobrino habla, habla man mandarín. Exacto, ¿no? sí. Sí. Sobrino, sí. sí. Chino. Sí. sí. Eh, pero aparte de eso, no, no creo que haya gente, ¿no? ¿Tu que madre habla, ¿habla español? Mi, mi madre también, mi sí. madre habla español. Madre sí, habla español. correcto, sí. Sí, ajá, vale, eh, ¿en cuántos idiomas puedes decir hola? Eh, mm, a ver, en portugués como es igual, hola, en italiano es ciao. en francés bonjour, bonjour, bonjour, bonjour. sí, es que pensé, ¿eso es buenos días o es hola? Ah. Es lo mismo, ¿no? Bonjour, eh, buenos días. <risa> Eh, bueno, obviamente en inglés sí En español también En alemán ¿Cómo se dice en alemán? Hola uh. No sé No sé En polaco es en... en Ni hao en, Ni hao, en, Ni hao en, en, en chino Y en canich, japonés o algo. Konichiwa, konichiwa. konichiwa. Sí. Joder, como esta gente viendo esto, otros países van a decir Dios, qué tía más, <risa> que están matando. En, los idiomas. En, en, en, oh, espérate, ¿de dónde era Charlie? ellos decían algo como Haya, Haya, sí. Haya, Ajá. en, como inglés, como en... Haya. ¿De que... sí. eh, dónde era ella? De Noruega. De Suecia. O Suecia. ¿no? Suecia. Oh, sí, pues, Suecia. Vale, pues de Sue... en... en Suecia, decían algo como Haya, sí. Haya. Sí. En australiano, good day. ¿Cómo? Good day. Ah, como good, good day. day. Sí. Oh. Sí. Claro. sí. No sé, no sé qué más. Eh... Eh, yo eh, yo sé Saludar a la gente en, en árabe de, de Marruecos. Ah, claro, en árabe cómo se dice hola. Eh, eh, ah, bueno, será algo como ala. ¿no? No, es, es, es un un proceso ah, de. El, eh, Salam malik. Bieger. Ah. Bieger. Eh, Cómo era eh, eh, salam alikum, alikum salam. Eh, bieher, cursi bieher. Hamdulillah. Alhamdulillah. <risa> sí. He ¿Hamdulillah? He ido, hamdulillah". Sí. ¿Cómo se dice, ¿Cómo se decía gracias? En, eh, era como shukran. Me, shukran. me gusta esa shukran. palabra. Es muy bonita. Mm, mm -hmm. Shukran. Muy bonita esa Ajá. palabra, ¿verdad? Ajá. Sí. Sí. Bueno. Eh, ok, Última pregunta. En tu opinión, ¿cuál es el idioma más romántico? Pues me gusta mucho de romántico como el italiano. Sí. Uh -huh. El italiano me gusta. Y a mí el francés. Parece romántico. Sí, pero es el típico, ¿no? Que la gente dice: claro. el francés romántico, pero a mí me gusta el italiano. Sí, también. Ajá. Muy melódico. Muy, sí. muy melódico. Y tiene un poco más de chispa, ¿no? Sí. <risa> como, como Michelle Thomas, ¿no? Es español a la Michelle Thomas, ¿no? Mi <risa> <risa> hijo. Es Pidiendo comida o algo. A Michelle, a Michelle ah, Thomas. Vale. Sí. Es que el otro ¿Cómo día, ve? ¿Quién, ¿Quién era? ¿Quién me echó la bronca por decir algo de eso? Eh, John, ¿no? John, ah, sí, John John, John. John me echó la bronca. Entonces, lo retiro John. A, hablar mal de, de Michelle Thomas. No hable mal. Que no, que no habla muy mal. No hablamos mal. A, a mí me gusta mucho Michelle sí, Thomas. Sí, solamente decía que... que no repitas, que él, no repitas. Porque John decía, Mira, mira, Michelle Thomas. <ríe> que descanse en paz. Pobrecito. Que descanse en paz. Descanse. Que descanse. Sí. A, descanse a ver si eres andaluz. Sí. Que descanse. Que descanse. Eh, en paz. El, el, su pronunciación iba un poco. Es un poco italiana. Un poco ah, sí era, sí O, o sí. <risa> tenía, era, era... tenía. Tenía un poco de tenía... chispa el arte, sí. ¿verdad? Sí, o... sí, un poco de. <risa> Español a su manera. Ah. <risa> Ey, pero hablaba muchos idiomas, eh Así que... Sí eh. Me quito el sombrero Ajá Que porque... descansen, paz. Sí, sí Sí eh, Gordon ah. eh, ¿En cuántos idiomas puedes decir Te quiero? Eh... ¿Lo sabes decir en marroquí? ¿En árabe? ¿Marroquí? No No, no ¿Cómo iba a aprender <risa> Tío, a ver a ver eso, a si... eh? Digo, a ver si lo ha aprendido y lo ha usado. Je, a ver. Je t'adore. O oh, je t'aime, ¿no? Oh, je t'aime, vale, sí. sí. O sí. te adoro je también. Sí, vale, Ajá. francés. Eh, te quiero, te amo. Te quiero. I love you. Eh, ya estamos en Venga, tres, aquí, ¿no? casi, casi has dicho italiano. ¿Eh? Italiano es muy similar. Te amo. Te amo, muy te bien. Te amo. <risas> Cuatro, ¿no? Muy bien. Eh. alguien va a abrir la puerta? Bueno, pero más allá de eso, no. no, en, no. ¿En chino? ¿Cómo se dice ¿Eh? en chino? Te amo. No sé. ¿Japonés? No sé. ¿En, en, no alemán? ¿En alemán? Uh. ¿En alemán? Algo muy que, largo, ¿no? Seguro que suena... <risa> seguro que suena... Muy lejos de amar, ¿no? <risa> Una palabra así o algo. <risa> Mucho. Ay, qué cruel! ¡Qué crueldad, de verdad! Sí. Si hay algún alemán aquí... Eh, le pido disculpas de parte de Jorge. Lo siento, lo siento. ¿eh? Pero bueno, entonces, eh, esos son los idiomas, esos ¿no? Esos son los idiomas. Y tía, muchas gracias por tus sí. respuestas y tu tiempo. Es que nos tenemos que ir porque mi hijo está llamando a la está puerta. Está llamando a la puerta, así que... <risa> Mamá, papá, cortamos, queremos cortamos. comer. Vale, entonces, si te gusta eh, este tipo de clase, eh, hablando en español... Cada semana eh, publicamos dos lecciones en Ser Socio. Sí. Y en Ser Socio puedes ver clases y tener tarea y transcripciones y traducciones y, y todo, ¿vale? Cada semana dos lecciones. Si te gusta es, este tipo de, de cosa, ¿vale? Por el Entonces, módico precio de $9.99 ninety nine, Sí. Bueno, suena suena como un anuncio. <risa> At a store near you en <laughs> our store en fact no, no, it's not near you it could it's very, be yeah, it's it just, just, just it, there on your just phone the or click the of a tablet button. just a click of a button <laughs> Man, that's all this. click with three clicks of a button ok entonces chicos eso es todo nos vamos y nos vemos hasta luego adiós. adiós